Para iniciar usaremos un nuevo documento, esto será solo para darle medida específica a nuestra imagen, después viene importar todos los recursos que usaremos, yo usaré estas imágenes y las dejaré en la descripción del video por si les gustaría usarlas. Recortaré las imágenes con el filtro de extraer, este plugin no viene en las versiones CS4, CS5 ni CS6 así que tendrán que descargarla e instalarla, tengo un video sobre ello, les recomiendo que lo miren si no tienen este plugin, ajusten las imágenes así como lo hago, y saturen el color para interpretar oscuridad, así como mi ejemplo lo muestra. Para el cielo nocturno, usaré imágenes de nebula aquí les muestro dos ejemplos, pero solo usaré el que tiene color, para mostrarles la saturación que aplico y como lo hago parecer más nocturno, los comandos para tono saturación son, Control más U, y para ajustar tamaño y posición usen control más T. Para los campos verdes, usaremos tono saturación, disminuyendo la saturación y el brillo, ajusten los valores al gusto suyo de usted, <coughs> y la otra la clonaremos, una la oscurecemos completamente, y a la otra la coloreamos de un tono amarillento a naranja, cerca de eso, será para interpretar brillo sobre las lámparas nocturnas en el cielo pero antes lo haré con el modelo previamente recortado supongo que ya habías visto este wallpaper bueno presionando control más te acomodamos después damos el color presionando control más y dando clic en el botón de colorear movemos los niveles en amarillo lo mismo hacemos con la capa donde estaremos parados recuerden que tienen que clonar las capas y poner una en negro total esa irá por encima con herramienta goma haremos la magia miren cómo lo hago Colocaré una ciudad en mi imagen, solo la ponemos en modo de, trama, y usaré la herramienta lazo para seleccionar partes, presionando control más C y control más V haremos pequeñas capas en selección, será para colocar más luces separadas de la ciudad, miren si no entienden lo que les digo. Si se preguntan qué estoy haciendo, estoy haciendo más oscuro mi horizonte, sin albur. capa se clona con control más J. Bien. Damos unos toques finales y abrimos la imagen de la lámpara celestial. Lo que haremos aquí será recortar la imagen, yo usaré filtro extraer como siempre, después con filtro licuar más redondo mi globo, miren con atención. Daremos valor de pincel, pero antes saturamos e invertimos con control masivo. Creamos capa nueva, seleccionamos el pincel, aplicamos uno, y habilitamos la opción de resplandor exterior e interior, en modo de fusión seleccionamos normal, el color del resplandor interior será amarillo, mientras que el del exterior será rojo naranja, los niveles ajusten ustedes a su gusto, miren cómo lo hago yo. Enseguida presionamos, F5, será para el menú de los pinceles, y ajustamos los siguientes valores, miren con muchísima atención, porque esta será el modo de aplicación que usaremos. Ahora solo seleccionamos el tamaño, miren mis ejemplos, dependiendo de la distancia consistirá el tamaño y cantidad de nuestro pincel, pero no olviden copiar el estilo de capa y aplicarlo a una capa nueva será para crear perspectiva sobre cada una. Estos son los últimos toques, como ven yo hago mis ajustes dependiendo como quiero que luzca, aplico, corrijo, modifico de último momento, espero ustedes sepan usar sus herramientas y atajos que les muestro, y ojalá sean más grandes en el futuro. Bueno, con todo esto me despido, solo queda guardar y subir a algún sitio, que tengan suerte, y espero verlos pronto, Samus. Sensei.